Viviana, para saber un poquito cómo esta feria impactará no solamente la inversión, sino el desarrollo de nuevas empresas en nuestro país a través de lo que es esta feria chico, por favor. Claro que sí, sin lugar a dudas la celebración en el mes de noviembre de esta conferencia del Caribe, eh, hoteles, inversión y toda la parte operativa, va a servir de plataforma para el que el país siga consolidando su liderazgo como captador de inversión extranjera directa en la República Dominicana. De la región, no solamente del Caribe, sino si nos comparamos también con países de Centroamérica. Como mencionaba durante mi presentación, la inversión extranjera directa en la República Dominicana, en el sector turístico, es una de las más relevantes porque por dos años ya de manera consecutiva promediamos casi un 37% del total que recibe el país, la tercera parte, va destinada a esa inversión extranjera del turismo. Pero también si lo vemos desde la perspectiva de esa reinversión de las empresas instaladas, creo que es una señal muy clara y contundente de la confianza que hay en el gobierno, en las políticas públicas que están implementándose desde el Ministerio de Turismo, en toda la industria complementaria que se ve altamente beneficiada con el desarrollo del turismo porque hemos visto diversificación de nuestra economía en materia de las exportaciones, pero cada día más nos vinculamos a esa exportación de bienes, pero también de servicios que juega un rol sumamente importante. Ya la República Dominicana cuenta con una infraestructura de más de 83 mil habitaciones hoteleras y vemos que ya en proyectos aprobados en el país se proyectan que en los siguientes años 25 mil nuevas unidades de habitaciones hoteleras se van a... Eh, ...a realizar y ejecutar en la República Dominicana... ...sin contar toda la parte... ...y ese crecimiento exponencial... ...que ha tenido también el desarrollo inmobiliario... ...que está muy conectado a la parte turística... ...estamos muy esperanzados con la celebración... ...de esta conferencia en la República Dominicana... de ...esta gran cumbre del Caribe... ...que va a traer nuevas inversiones... ...pero que también nos va a dar la oportunidad... ...no solamente de seguir presentando... ...nuestros destinos consolidados... ...como son eh, Punta Cana, Bávaro... ...en la provincia de la Altagracia... ...sino también la Romana... Eh, Puerto Plata, Samaná, pero así también los nuevos polos turísticos que desde el gobierno se han querido empezar a desarrollar y se presentan como una alternativa de inversión y de diversificación, pero tenemos que seguir apostando en los posicionamientos que tenemos a nivel del turismo de salud del turismo de marinas deportivas del turismo de cruceros para tener eh, esa oferta ya fortalecida y complementaria como tiene el país. Ibrama. Pro dominicana como centro de promover las inversiones y las exportaciones nuestro rol principal es mostrar las bondades que tiene el país todas las industrias eh, porque uno no invierte solamente porque Playa Bonita. Uno tiene que eh, conocer y saber la capacidad del talento humano, el marco regulatorio. Y en Pro Dominicana damos asistencia integral, no solamente a aquellos inversionistas que quieren explorar a la República Dominicana con servicios que son gratuitos, que son de acompañamiento, eh, donde hacemos ese circuito y ese recorrido con los inversionistas ante las distintas instituciones gubernamentales y estamos desarrollando dentro del programa Burocracia Cero, la ventanilla única de inversión, que tenemos la convicción de que impactará importantes sectores como el turismo, las telecomunicaciones, el desarrollo de infraestructura o la energía renovable, que son sectores estratégicos. Pero también a aquellos inversionistas que están eh, en el país ya radicados y que quieren reinvertir, pueden tocar la puerta de ProDominicana. Para que tengamos una idea, el 50% de la inversión extranjera ...confianza de ese desarrollo eh, macroeconómico y social estable que ha gozado el país, pero de las señales claras y contundentes que estamos mandando a los inversionistas internacionales de que República Dominicana es el mejor destino para invertir. Viviana, dos preguntas ya para concluir. Habló de nuevos polos turísticos, hablamos aquí de la oportunidad de inversión en Pedernales también. Y de manera muy importante, ¿por qué se escoge República Dominicana para esta gran sede de esta conferencia? Bueno, una de las razones por la que se escoge la República Dominicana es porque somos un referente no local, que el Caribe somos un referente de recuperación del turismo a nivel mundial y es una de las razones por las que se escoge la República Dominicana. Pero también, no solamente para que mostremos el caso de éxito de recuperación, sino que también nos da la oportunidad esa plataforma de presentar esos nuevos polos turísticos, porque la idea es poder derramar desarrollo en cada provincia del país. Muchas gracias, Viviana.